En este vídeo vamos a ver una serie de consejos para prevenir y actuar en el caso del robo de tu smartphone. Unos consejos básicos van a ser cómo actuar antes, como por ejemplo los siguientes. Es recomendable tener establecido un código PIN y un sistema de bloqueo de pantalla, como un patrón.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 lo que tendríamos que hacer finalmente es... Si hemos sufrido un robo, debemos denunciarlo por teléfono o en la comisaría de la Policía Nacional. Si finalmente no encontramos el dispositivo, podremos borrar sus datos. Y recuerda, con el email tu compañía puede bloquear el terminal, así que apúntalo y dalo en caso de robo.